¿Qué tal amigos, sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX en su edición de La Voz de la Galaxia. Yo ya estoy casi preparado, tengo mis atunes y mi agua embotellada para lo que se nos viene, amigos. Pero primero que nada, saludo a mi estimado pana y amigo, mi pana Rabbit de la información y de los TikToks. Nuestro Velázquez. ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Francesco, muy buenas noches. Damas y caballeros, público en general, honorable Congreso de la Unión, me dirijo a ustedes no como vocero de La Voz del Pueblo, sino como vocero de la humanidad, porque el día de hoy, hoy que es hoy, miércoles 22 de marzo, aparentemente estamos en las últimas horas de la humanidad, se avecinan un par de sucesos sumamente... Eh, fuertes que van a ocurrir el día 23 de marzo no quiero ni pensar lo que están viviendo nuestros hermanos que ya tienen por la diferencia horaria en estos momentos dicha fecha y recordemos que nosotros somos una generación que ha vivido por lo menos dos fines del mundo ya cantados y ya hechos y derechos eh, eh, el año 2000 que era el fin del mundo por las computadoras y los ceros y todo ese tipo de cosas y el 2012, incluso aquí en Puerto Morelos, hay un santuario de la esperanza, que no es nada esperanzador. Hay un santuario de la esperanza porque se iba a exterminar el mundo el día 21 de diciembre del 2012. Entonces ya sobrevivimos este tipo de situaciones, pero en estos días, a partir de hace unas semanas, ha venido el rumor que el día 23 de marzo será un día crucial para la humanidad. Así que vamos a ver qué nos depara este día y seguramente este programa quedará como vestigio para futuras generaciones y futuros ciudadanos de la humanidad para poder llevar a cabo pues eh, el conocimiento y poder tener un testimonio del día en el que ocurrió este suceso. Bienvenidos a La Voz del Pueblo, muchas gracias a todos por suscribirse y antes de empezar quiero mandar saludos Perla Montes de Oca, para Perla Montes de Oca, Omar Bermúdez, Aldo Zampe y Andy García hasta la ciudad de Ixtapaluca, que mandaron su mensaje para recibir sus saludos aquí en La Voz del Pueblo y en esta edición de La Voz de la Galaxia, que mejor que quede como testimonio, que sí mandamos saludos y que sí los mandamos a saludar, que sí les mandamos un fuerte abrazo hasta donde, donde estén para que las futuras generaciones vean que en la voz del pueblo, la voz de la galaxia, siempre nos preocupamos por todos nuestros suscriptores y todos los que nos han enviado mensajes. Es correcto, ya les dimos ahí los tips de cómo sobrevivir a uno, un apocalipsis, por si nos llega el momento, como están diciendo las redes, el rum rum, aquí pueden ir a ver el video si es que siguen vivos y tienen internet, electricidad, pues véanlo, a lo mejor requiere algún tipo de resumen, pero pues si tienen la oportunidad, eh, pues ahí echen un ojito, amigos, y de esto va el tema del día de hoy, ya que las redes están volviéndose locas, así como, pues eh, sí, vi algunos medios oficiales que están dando a conocer la noticia al respecto de lo que probablemente también ya mencionamos aquí, de una de las profecías no solo de esta persona que da la, las predicciones en hoy, que no me acuerdo ni cómo se llama, sino de Baba Banga que ya también la tocamos por aquí, que es una vidente, en la cual decía que este año se pues, venía la invasión alienígena. Y sí, efectivamente, como bien lo mencionó Néstor, el día de mañana... Eh, para México estaríamos entrando a la fecha del 23 del 2023, el mes 3, muchos tres por ahí, casi como el número este cabalístico que muchos eh, místicos dicen que es la hora de Dios en la madrugada, ¿no? 3.33, donde pasan los sucesos paranormales más concurrentes todos los días. Eh, pues empata, ¿no? Pero están diciendo que precisamente... El día de mañana estarían llegando la invasión alienígena a por nuestras cabezas. ¿Qué pasa esto? ¿Cómo se diseminó tan rápido? Pues hay un, un TikToker por ahí. Eh, bueno, hay dos versiones: uno que le llaman Enoa Laric y otro que es Right Time Traveler, en los cuales ellos, según vienen del futuro, dicen venir del futuro más o menos de los años 2600, 2171, donde dicen que pues han sufrido la devastación de esta invasión. ¿Cómo va a pasar? ¿Cuántas personas van a sobrevivir? ¿Y qué se espera hacer? Eh, pues esto empatado un poquito con las profecías de Amalaquía según en la, en los relatos bíblicos. Eh, no, no empata con el número que mencionan ahí, pero aquí dicen que unas 8 mil personas serían arrancadas de la Tierra para ser diseminadas en un planeta muy similar a la Tierra y repoblar la especie en otro lugar. No sé qué tan factible sea, si esté listo para viajar tan lejos, Néstor. Yo no sé si tú estás listo o día de plano vas a decir, déjenme aquí, yo enfrento esto. Porque estoy preparado, gracias a la voz del pueblo, a enfrentar un apocalipsis. Para viajar lejos en el universo, creo que estoy justo a tiempo, pero para repoblar el planeta ya voy algo tarde y... Pues ya tengo vasectomía, entonces sería prácticamente como que nomás a pasear y pues muchas gracias por el paseo, entonces si, ah, si no, voy a oye, formar... la tecno... Tiene la tecnología para revertirte no hay problema. Ah, ¿sí? no, oye, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Si voy a prácticamente repoblar y, y va a haber este, como <risa> lo decíamos en el, en el... cómo se llama? En, en la voz del pueblo de hace unos días, variedad y todo eso, ¿dónde firmo? Y aparte... No solamente será por mí, no solamente será por una cuestión de placer, no solamente será por, sino es mi aporte a la humanidad y a futuras generaciones. Claro que si voy a formar parte de esas 8000 personas que van a repoblar el planeta y tienen ellos ya la tecnología para revertir un, una, un rasguñito como lo es la vasectomía, cuenten conmigo. O sea, yo en serio, aquí que la tierra ya está podrido, todo está aquí, el tren va a pasar aquí, el tren maya ya devastó <ríe> la selva, la propia unidad habitacional donde yo vivo devastó selva hace 10 años. Entonces, este, pues, todo está mal, ¿no? Acaban de destruir el arrecife aquí en Puerto Morelos por pasar un barco que trae piedras para el tren maya, o sea, vamos... ¿Creen que el planeta va a estar así como que muy tolerante? Eso creo que no, llevamos años y años y de destrucción al planeta, entonces si va a estar esa oportunidad de ser 8 mil personas, oye, vato, eh, ¿qué hay que hacer? no? O sea, ¿dónde firmo? Claro que sí, ¿me van a vacunar como, como una mascota? Me, ¿Me vacunan? ¿Me desparasitan? y me desesterilizan para poder seguir reproduciendo y poblar el universo, eh, ya lo dijo Dios en alguno de sus designios, ve y esparce tu semilla, ahora no solo en el planeta, o ve por el mundo, por el universo, claro que sí, cuenten conmigo, y esto a final de cuentas, pues sí, es, es como parte de la broma, porque todos los, todos los audios y videos que hemos estado viendo durante esta semana del... Del asunto este de la invasión y la nave nodriza y todo eso Que permearon a los medios de comunicación masivos tradicionales como lo es el radio y la televisión Vienen uh, de una fuente poco fiable, ¿no? Y no estamos hablando de Arial Sans Comics o ¿cómo se llama la fuente que no todos los diseñadores sabían No, no es una fuente de ese tipo, o sea, viene de, de una fuente de una persona que se creó un TikTok y Tiene un millón de seguidores, pero... Señoras y señores, déjame le quito el filtro a esta cosa. Estamos hablando de un TikToker. O sea, no porque sea malo y nosotros no tengamos, tenemos cuenta en TikTok, pero perfectamente sabemos que TikTok es una fuente de entretenimiento fácil, sencilla, volátil. Que va y se pierde lo que viste hoy, te da risa, te enojas y puede ser los peores 15, 20 segundos. o ¿Cuánto TikTok? 10 minutos, ¿no es el máximo? Ya son 10. Uh -huh. Ya 10, los peores 10 minutos del día que tengas que veas un TikTok en ese momento y se te va la atención y adiós. Entonces, no confiaría yo mucho en esa parte a menos que, bueno, ya pasó a la televisión. ¿Por qué pasa a la televisión? Lo no hemos dicho, bueno... Voz de la galaxia, voz del pueblo, voz de ultratumba, en todas las ediciones que hemos tratado aquí, todo lo que sea información que ha, ha hecho revuelo en redes sociales, un millón, dos millones de gente que haya visto en redes sociales, eso ya es carnita para la televisión, porque la televisión está en una decadencia, en una caída libre, pues lenta y dolorosa, ¿no? O sea, los anunciantes ya no quieren pagar televisión, ya no quieren pagarle a la televisión para que sus anuncios salgan, no sepan ni a quién se los ponen, entonces, ¿a dónde se van los anunciantes? A las redes sociales, entonces, ahorita la televisión, lo que a ver, a ver, ¿qué están haciendo esos de los internets? computadoras, ah, mira, <risa> dicen que viene una nave, a ver, pues ponle, ¿no? Y se traen a la chamaca esta que habló en extra... con los extraterrestres hace unos meses, ah, no, ya tiene un año, ¿no? Esa noticia de ya, la Lleva para el año que habló con los extraterrestres y desde que, que amaca mucha. Acá está el video, de verdad no se lo vayan a perder para que tengan un poquito el contexto de hablar con los extraterrestres. Habló con los extraterrestres. Ahorita, eh, pues vamos, no nos vamos a negar menos en este programa porque a final de cuentas en este programa hemos abierto la puerta Vamos, somos fans de Jaime Maussan, del Jaime Maussan, eh, siendo Jaime Maussan de los extraterrestres, ahí están, vean, no sabemos qué es, pues no, no sabemos qué es, queremos saber qué es. Pero el hecho de que haya un fulano diciendo que viene del año 2600 y que en el año 2600, yo siempre me pregunto, o sea, ¿cómo serán estos viajes en el tiempo con estas personas? ¿Al estilo Terminator? ¿O llegarán en un Datsun Bluebird 76? ¿O en un DeLorean...? digo No sé si había en un estarán... refrigerador. ¿En un refrigerador? ¿Qué, otro, <risa> ¿Qué otra máquina del tiempo ha habido el tostador de Homero Simpson? No sé. ¿qué, abajo qué? de la tarja del, del lavabo. Ah, sí, cierto. <risa> o sea, toda la variante de las máquinas del tiempo y no sé si el, el sistema de viaje en el tiempo sea tan austero sea tan que, que tienen que viajar tan sencillo como en Terminator que se hacía la bola eléctrica y, y solamente llegaba un hombre desnudo en Terminator uno llega Kyle Reese desnudo porque supuestamente no puede viajar nada metálico pero sí viaja un organismo cibernético cubierto de piel humana y un hueso de robot, ¿no? Entonces, ah, está, está medio raro eso del viaje en el tiempo. Y este y cuate que dice... sobre el metal fundido, ¿no? Que cuando... Ándale, que, <ríe> que, que funde el metal a la bola, pero no funde al robot este que viaja en el tiempo. Entonces, toda la parafernalia que, que, nos, que escuchemos de viajes en el tiempo, pues no tiene mucho sentido. Recordemos que aquí en La Voz del Pueblo pues hemos sido partidarios de la teoría helicoidal de, del desplazamiento en el espacio y en el tiempo. Lo que siempre que hemos dicho es que nunca volvemos al mismo sitio en el que nos encontramos. Por si no recuerdan esa parte, pues es el, la teoría helicoidal es esa teoría en la que el mismo sol, el universo completo se sigue desplazando y al irse desplazando va jalando a los planetas y los planetas van alrededor de este como si fuera una especie de serpentina. Vamos a ponerles aquí el video de cómo el modelo helicoidal de desplazamiento temporal pues es para que, por ejemplo, los que tantito adoramos la ciencia ficción mezclado con cosas de la realidad, de las matemáticas. Vemos, este, vamos, agarramos el Baldor por gusto, el libro de Aurelio Baldor en algún momento por gusto y sabemos que el árabe que trae en la portada no es Baldor. Descartamos de los viajes en el tiempo O sea, no es factible No es viable No es algo que pueda suceder de alguna forma Porque no tiene Un sustento, digamos Científico real Es muy bonito en la ciencia ficción Es muy bonito imaginarme ay, ¿Qué hubiera pasado si no le grito al jefe y no me hubieran despedido? ¿O qué hubiera pasado si le hago caso Al, al consejo que me dio mi padre ¿no? Cuando vuelvas en el tiempo de No toques nada y retírate de ahí Entonces cuando llegan estos viajeros en el tiempo del año 2600, 2160, sin duda alguna que tómenlo como lo que es. Es entretenimiento, es, este, pues qué, qué curioso, ¿no? Que se le ocurran estas cosas a esta persona, porque yo no confiaría en algo así, ¿no? Dos, yo no confiaría en TikTok, yo no confiaría en uno de estos programas matutinos que pasan en el canal tres, en el canal dos, y toman estas noticias y las difunden como que iba a pasar, ¿no? Porque el 23 de marzo tiene como un aspecto, pues la verdad, de 23, de 03, del 20-23. Entonces, son estos juegos numéricos. Lo mismo ocurrió en el 2012, el 21 de diciembre, que era 21-12 del 12, ¿no? Algo así. El chiste está en que había muchos del mismo número, ¿no? Y, y también se los aseguro que ocurrió... El 11 de noviembre a las 11 de la mañana con 11 minutos, porque al final de cuentas los humanos somos muy dados a pensar en números como exactos, ¿no? porque celebramos siempre 10 años, 5 años, 15 años? ¿Por qué? Porque estamos como pensando, pre, preparando como nada más festejar estos aniversarios que son como más grandes, ¿no? No, porque no hay una celebración de 17 años, ¿no? Digo, creo que lo más de 17 años es la canción esta de Los Ángeles Azules de 17 años y, y, y ya de ahí no hay otro, o sea, no se celebran, vamos, no hay como esa parte. Entonces, ahorita que hay como muchos números que son como simbólicos, 3, 3, 3, ya lo decía Francesco, o sea, es el año, es la hora, ¿no? Las 3 de la mañana con 33 minutos y 33 segundos. Es la hora de las cosas paranormales. ¿Por qué no el 23 de marzo? 23.03. Y el año pues también es 23. 2023, ¿no? O sea, está medio... Y Michael, medio Jordan es ah, y Michael Jordan rebuscado rebuscado. Ay, Michael Jordan, el número 23. Y Michael Jordan era un jugador de otro mundo. Entonces, todo tiene sentido. O sea, lo que tratamos, lo que tratamos de explicar es que la numerología que tratamos como de sacar forzado este elemento para que digamos, ah, sí, este cuate que llegó de, de, de, del futuro viene y nos viene a plantear esto, tiene muchas dudas y tiene una severa, un severo hueco argumental. Vamos, a final de cuentas, el hecho de, ok, ¿y cómo viajaste? ¿y cuál fue la fórmula? O, ¿o de qué...? por qué razón tú fuiste el elegido y no por qué razón otro científico, ¿no? Mm. Y a final de cuentas, pues está, se cae solita la teoría de que este cuate viaja en el tiempo, pero lo tomamos de la parte divertida de la misma ciencia, la ciencia ficción, y decimos, bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué pasó? No, y es que es este entretenido, cuate... ¿no? Exacto, es entretenidísimo, y, y, y si a usted le gusta la ciencia ficción, si usted odia Star Wars por ser Star Wars o le gusta Star Trek uh -huh. o ese tipo de cosas, este tipo de información lo dijimos en cuanto fue aquí es súper entretenido y en serio que queremos vivir una circunstancia así. En el episodio donde hablábamos que sí se había confirmado, que sí había como algo que no podían, no teníamos ni dudas ni pruebas de que había ocurrido algo en espacio aéreo y que qué estaba pasando. No, no nos hemos cerrado a la idea de que sí haya civilizaciones uno, en el espacio exterior, quizá no tan avanzadas como los humanos. Supongamos que sí hay vida en el espacio en el espacio, perdón, exterior, mucho más allá de, las galax de la galaxia de la Vía Láctea, lo que conocemos como Vía Láctea, Andrómeda o cualquier, otro, cualquier otra galaxia cercana, sí puede haber vida. No descartamos que sea avanzada y tan avanzada como para que puedan recorrer una de las rutas espaciales que ya vimos en este programa, también develamos las rutas que hay a través de la galaxia, líneas energéticas que están este, marcando Trazadas. caminos y trazan caminos muy notables, hacia tanto hacia el centro de la galaxia como por la periferia de la Vía Láctea, entonces, ¿es descartable la idea de que venga una raza superior extraterrestre? No, es descartable la idea de que venga una raza extraterrestre hostil y que diga, a ver, ¿Qué son esos? Ah, son los humanos. Sí, esos, esos acaban con los planetas cuando tantito progresan y ya se sienten superiores, destruyen todo, sale sobres. Y entonces nosotros los humanos hoy en día pues no estamos como en condiciones de plantarles cara. Entonces cualquiera que haya eh, medianamente leído tantito de historia pues puede trasladar este concepto de invasión por lo que es la colonización. ¿no? Entonces tiene mucho sentido que esta historia que nos narra este cuate nos dice que va a llegar una civilización hostil y que otra civilización que perdió ante ellos se une a los humanos y que con los humanos este, está la guerra y que van a seguir sobrevivientes. A mí me recuerda mucho a esa este, parte de la historia en la que la civilización hostil es atacada por otra civilización que viene y esa misma se une con otros, ¿no? Entonces... Pues a mí me suena a la conquista de México Tenochtitlan o sea, Exacto, los enemigos de mis amigos son mis enemigos, algo así dice la historia. Entonces tiene sentido que se retomen este tipo de historias para hacer un ruido va a ser de que quiero contar esta historia, son los famosos, bueno, hoy en día tienen un nombre estos este de realidad ACR, a, a no sé qué, una una forma en la que por ejemplo estamos aquí narrando y señoras y señores en este momento estoy observando en mi ventana un objeto brillante que está en el cielo y, y eso es una especie como de yo que soy real, tangible, etcétera, etcétera. Me han visto aquí en La Voz del Pueblo, en el canal XHT web, dicen, ay, este vato está contando una historia. Ya sucedió. El señor Orson Welles nos contó la historia de la guerra de los mundos en radio de forma masiva, en vivo, y conforme iba narrando, también iba metiendo comerciales, entonces este tipo de situaciones ahorita que son como fantásticas, todo eso se aprovechan un poco de uno, la mayoría ahorita estamos inmersos que la guerra en Rusia, los problemas eh, pues el, se están a nivel global, ¿no? China queriendo plantar cara también a ver Putin te están diciendo cosas feas yo Xi Jinping también te puedo ayudar vamos a ver qué hacemos, ¿no? entonces todo ese tipo de cositas sin duda alguna que haya este boom, que haya este espectro de noticias, que si bien pues, sí es válido que hay algo allá arriba que no entendemos qué es, hay algo arriba. Pues, sí, o sea, sí podrían entrar dentro de este espectro. ¿no? Eh, hace unos es meses, es, es posible, hace unos meses. Cuando, mientras nosotros estábamos bien entretenidos Dando la nota de que había extraterrestres Y que el gobierno de Estados Unidos sí había derribado un par de objetos Que no se habían identificado y cosas así Y que aparentemente No son de origen De ninguna de las tecnologías Ni de China, ni de Rusia, ni de ninguno de ellos Al mismo tiempo Un tren Con muchos químicos Y muchas sustancias tóxicas Que podrían equipararse al Chernobyl de los años 80 pero en Estados Unidos se estaba volcando y estaba derramando miles de sustancias tóxicas y cosas que podían, que pueden afectar incluso hasta, hasta nosotros en México, por la toxicidad de esos gases y de todos los elementos químicos que se cayeron, entonces hay que poner un poquito más de atención hacia afuera para ver qué es lo que se está viendo, qué es lo que está surgiendo, que, que dijéramos, bueno, ¿por qué está esta noticia de repente? A ver, ¿Queremos irnos por la parte fantástica, por la parte de la vida extraterrestre? Adelante, busquémosle. ¿Qué es lo que hay al respecto? ¿Qué dicen? A lo mejor no nos queremos, no nos metamos, ¿no? Que un observatorio, que un telescopio. Facilito, vamos a tomar algunos videos de Carl Sagan o de Cosmos o de, de divulgación científica de, de ese tipo de ciencia para poder entender la factibilidad de una invasión extraterrestre. ¿Es posible? No tengo dudas, pero tampoco tengo pruebas. Puede pasar, no sé, o sea, es algo que la ciencia nos ha enseñado. No podemos cerrarnos, no podemos decir, no, no se puede porque somos el único y la Tierra gira alrededor del Sol y la Tierra es plana y no, o sea, no podemos cerrarnos de esa forma a pensar. ¿Puede ocurrir? Puede ocurrir. O sea, yo creo que el, ni los, los mexicas tampoco se habían imaginado que iban a venir unos vatos desde el océano, y, y tampoco se lo imaginaron. Entonces, bueno, no solo los mexicas, todas las civilizaciones que pasaron por un proceso de primero invasión y después colonización y después todo lo que ya conocemos, lo han vivido. Y el hecho de ahorita tener cierto nivel de globalización y comunicaciones entre humanos, ¿no? Da como que, híjole, ahorita pues sí todos somos cuates, ¿no? Pues ni modo que, bueno, salvo loco este de Rusia que ya invadió Ucrania, puede ocurrir una invasión, pero... A nivel global, a nivel así, pues, no está como que el, el rumor, ¿no? De que de repente ya se volvió loco Estados Unidos y quiere invadir México. Bueno, eso puede pasar en cualquier momento, ¿no? Aquí están las cosas, ¿no? Ya se volvió loco, vamos a México, ¿no? Y vamos a invadir Guatemala o Belice o uno de estos chiquitos que están entre, entre México y Sudamérica. Uno Panamá, de estos, este, pues. Panamá o no sé, algo como... O sea, sí podría ocurrir una de cosas de esas, pero se supone que ahorita pues ya somos más civilizados, ya no hay invasiones, ya no hay guerras, ya no hay nada de eso, simplemente hay apropiación cultural y hay este TikTok y esas cosas, entonces más tranquilos, ¿no? Pero entonces a nivel, ¿qué va a pasar? Ah, entonces ahora la amenaza viene desde afuera, desde el espacio exterior y de repente pues está entretenido escucharlo, o sea, sí lo hemos dicho aquí, si sí vemos a Jaime Maussan, vemos que Jaime Maussan nos presenta sus videos, Jaime Maussan nos, nos siembra la duda, que es la parte que mucha gente no, no acepta, ¿no? O, o, o se niega. ¿Por qué ves Jaime Maussan si nada más es un charlatán? Sí, pero me hace dudar, me hace pensar qué diablos estoy viendo. Desde luego, obviamente, voy a leer un poquito más de cosas de verdad, ¿no? Ciencias, matemáticas y esas cosas, para entender en qué momento Jaime Maussan se le destapa la olla me muestra un caballo volador y va a decir, señor Jaime Monsán, por favor, con todo respeto, no, no chingue, o sea, en serio, ¿no? ¿Y, cómo, <risa> y en el momento en el que veo, por ejemplo, algo metálico y Jaime dice, no, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es que estoy viendo? Ah, bueno, entonces, en ese momento está bien que haya como esa divulgación, porque, digo, no llego a darle el beneficio del, de divulgación científica, no lo es, sino es más que nada como... Pues, ¿qué estoy viendo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Y a ver, véanlo y explíquenmelo. ¿Y quién me lo puede explicar? ¿no? Pues Si no, si no hay un, un científico, como lo hemos dicho, no hay una parte de la ciencia que formalmente diga, yo me encargo de ver esto, pues se convierte en paranormal. O sea, está lo normal que vemos en el cielo, lo normal, aves, aviones, globos, este, ¿qué otra cosa? Basura flotando, un montón de cosas que son como normales, pero llega el momento en el que, en, en el que nos podemos encontrar cosas que vemos en el cielo y no entendemos y en ese momento ya pasa aladito al de lo normal entonces se comete en lo paranormal no mm. vamos sin, sin caer en el voz de ultratumba sino que son cosas que no son explicables y por eso está este cuate y divulga no qué es esto ah bueno entonces quién quién lo explica o quién sabe, no explicarlo? exacto es Oye, un negocio y y, y picándonos ese morbo muchos años. exacto uh -huh. muchos años y picándonos ese morbo Empezó a vender agua, empezó a hacer su propio tercer milenio, ándale, todos los negocios que ha hecho, entonces, con estos chavos que dicen viajar en el tiempo, que dicen que viajaron en el tiempo y que nos traen todo esto de información, ocurre más o menos lo mismo, está bien, o sea, leyeron mucho estas noticias o libros de ciencia ficción y todas estas, este... Pues sí, toda esta parafernalia del viaje en el tiempo, además del viaje en el tiempo, sucesos de invasión, ¿Sesos? la guerra de los mundos, obviamente es este, lectura obligada si quieres eh, eh, ingresar en el mundo de la ciencia ficción de invasiones y cosas así, eh, la llamada de Cthulhu, de Lovecraft, o sea, toda esta eh, cultura, todo esto que se ha formado a lo largo de la ficción y elementos fantásticos y elementos de ficción pues ahorita estamos, está como que buscando esta forma de cómo integrarse a las redes, cómo integrarse a este nuevo mundo, porque pues, está difícil encontrar una expresión, porque buscamos, ¿no? Y ahorita los últimos 10, 15 años de cine, pues todo es Marvel, todo es este... Bueno, DC Comics ahí anda como que queriendo asomarse y a veces sale, a veces no. Son destellos. Ajá, son destellos. Y no, no ha habido como una historia real que digas tú... Bueno, no real, pues, sino de cine que, que, que haga como relevancia, ¿no? Medio quiso ahí sacar tantito las papas del horno, este... Star Wars, pero, híjole, le falló bastante y, pues, no hay como esa parte. Entonces, ahora, ahorita, ¿existe la posibilidad de que haya una nave nodriza en el espacio? Pues, posiblemente, o sea, no es probable. Hay video, hay video. Hay videos así, pues no es probable, o sea, está complicado que ahorita eh, buscáramos como la forma y de qué tamaño tendría que ser lo suficientemente grande, como, o qué tan grande tendría que ser como para que los instrumentos terrestres lo hayan captado, ¿no? Eh, no sé, digo, a ver, James Webb anda muy calladito por ahí el telescopio James Webb, porque Aquí está buscando Peter. por allá bueno. lejos cosas raras, pues apúntale tantito para acá para ver qué estamos... este en Estamos qué esperando. parte de la, de la circunferencia de la Tierra ahorita está ahorita esta nave, ¿no? No, no, no sabemos claro. ahora. Entonces ah, no, entonces no es realmente algo que, que, que sea como muy factible. Medianamente me puse a buscar a ver qué está pasando. Y algunos divulgadores, en los que confío, ¿no? Estaba el robot de Platón de Aldo Barta. El robot de Platón sí tiene un video hablando de eso y precisamente cuestiona lo mismo que nosotros hemos cuestionado en La Voz de la Galaxia en todos los programas. ¿Existen? No tenemos dudas, pero tampoco tenemos pruebas. <risa> ya, ya, te están <risa> ya, ya, ya están llegando ahí. Ya están llegando los invasores aquí con sus motores y todo. Entonces, ¿existe la posibilidad de que suceda? Puede ser. O sea, vamos, hay algoritmos que han descrito que sí hay planetas con la posibilidad de que la vida prospere como lo ha hecho en la Tierra. Los mismos algoritmos dicen que pues, son pocas las posibilidades de que se parezca la civilización de esos planetas a la de la Tierra, o que siquiera sea superior, ¿no? Entonces, si los existe, si existen estos elementos, si existen estas si, si, sociedades, perdón, en otros planetas, la posibilidad de que ellos ya hayan volteado para acá pues es sumamente alta también así que no nos cerremos en esa parte porque el la narrativa es, es es interesante y es como pues sí sí despierta mucho no incluso hace rato que que iba yo este viendo así como el cielo hay un cielo despejado ahorita en Quintana Roo no hay luna y se ven las estrellas así y ay ¿ahorita dónde estará la nave no si no está de este lado o qué ah, pasará sí, sí o no quieren pasar aquí primero a echarse una chela y unas tostaditas de pulpo. Van a, a tún pasar tún. a ver unos, unos parientes aquí a, en la luna, ¿no? Que viven de hace rato. Ándale, <risa> que, que tienen familiares en la luna, pero ahorita hay luna nueva de este lado del mundo, entonces no podemos ver la luna llena hasta mañana, ¿eh? que veamos la luna cuando ya sale de día un rato y luego se vuelve a ocultar. Entonces eh, son como cosas que como siempre hemos dicho aquí en la voz del pueblo, en la voz de la galaxia, no deben de dejarnos así de, ah, sí, está loco, loco, no, debemos de, y bueno, ¿y qué más está pasando? A ver, ¿qué otras fuentes hay? O, o, o como me, luego me dicen, no es que ¿dónde se informan para decir tantas cosas en, en estos programas? Bueno, buscamos las fuentes, tres, cuatro fuentes y luego las conjuntamos, vemos así de, este dijo lo mismo que este, check, puede ser que sea real, este ya lo dijo acá, check. ¿No? Pero sí, no nos vamos no con la... Ajá. Exacto, si, si no empatan, entonces ya hay algo de falsedad o algo de tendencia para dar cierta noticia. de la mofa, digo, ya hablamos aquí que es posible la vida alienígena y siempre apoyamos también, como dices, a Mausan que sabe su negocio, sabe entretener y está por ahí pues soltando constantemente tipo de videos, porque pues es lo que le deja... Además de la divulgación que él dice tener, pues evidentemente eh, se puede agarrar incluso de teóricos como Hawking, Stephen Hawking. Él dijo en una revista de, del Daily Mail que sí es posible de hecho viajar en el tiempo y es un físico renombrado y yo le creo. Pero fíjate lo ridículo que sería que un cuate que aunque viviera en el año 2600... Este, tuviera una máquina portátil para viajar en el tiempo y viajar para crear un, un perfil en una red social y decirnos este tipo de advertencias pues no tiene ningún sentido eh, Hawking habla de que sí y bueno, no Hawking nada más sino toda la física en general habla de, por ejemplo la, la radical lo radical que sería que tú viajaras, por ejemplo, al borde de un agujero de gusano o de un agujero negro eh, y transitar a la velocidad de la luz. Para empezar, quién sabe si un cuerpo como el de nosotros aguantara ese tipo de presiones y de velocidades, no sin volverte papilla. Para empezar, existe eso. Y la otra es que en este sentido no sería controlable porque técnicamente podrías eh, ir hacia el pasado o hacia el futuro. Teóricamente, por el desplazamiento que existe en estos objetos supermasivos en el interior de, de, de lo, del universo visible, ¿no? Por ahí ya se confirmaron algunos agujeros negros que eran únicamente teóricos según las teorías de relatividad y como teorizó también muchas veces Hawking. Eh, técnicamente, de esa manera sí se podría viajar. No dudo que exista alguna inteligencia que ya pudiese haber entendido la mecánica de cómo funciona el tiempo y cómo manipularlo para, pues, de esa manera entrar y salir de vórtices de, de tiempo y, pues, no sé, hacer algún tipo de intervención en civilizaciones tempranas, como según también se documentan las algunas teorías de a, alienígenas ancestrales, en donde se dice que pirámides, ciudades en específico, Pumapunku, las eh, figuras en, en Nazca, por ejemplo, por aquel lado la construcción de las pirámides de Egipto y todo eso, se supone que también son como muchas veces inexplicables con la ingeniería que hoy conocemos y le atañen a estas viajeras en el tiempo. Yo sí te diría o les diría a toda la gente que está aquí escuchando y viendo el podcast que no es mofa ¿eh? El viajar en el tiempo teóricamente es posible según estas leyes de la física que conocemos hoy. Controlarlo, pues no sabemos. Tal vez en el futuro, cuando los niños del 2600 vayan a la primaria, sea una materia que les den y alguna de sus prácticas será viajar al pasado para ver el... El, el mundo como era y no solo en libros o en videos, sino venir directamente en una burbuja de tiempo y vernos en tiempo real como éramos en el pasado. Puede ser, ¿eh? no sé, con la película esta de todos al mismo tiempo en todos lados con chingadazos y piedras y, y manos de salchicha. Todo lo ridículo que usted puede imaginar, tal vez también puede ser en un multiverso. Pero fíjense... Eh, estos viajeros en el tiempo en especial son entretenidos porque muchos de ellos le meten bastante producción. Hay uno que yo seguía que era el Solo Kellen, es mexicano él, y decía que estaba en una realidad alternativa aquí en la Ciudad de México y algunas otras partes de, de la República, donde supuestamente él, le pedían evidencia a sus seguidores y él iba con el teléfono y se grababa, ¿no? Y, y mandaba los videos al tiempo real. Y este, pero en algún momento yo empecé como a analizar los videos, los comentarios, y a él cuando le decían, es una edición muy bien lograda, o está muy chida la historia, pero ya me estoy cansando, bla, bla, bla. Él como que le daba likes a ese tipo de mensajes, ¿no? Que era como decir, sí, sí, sí, le estás dando a mi contenido, le estás dando el tiempo. Incluso también lo llegaron a sacar en las noticias y en algunos programas de estos que son de revista como paranormales de esos que de la, al extremo como dice Néstor con una chica medio semidesnudas so, o chicas con escotes prominentes ahí es donde sacan este tipo de información porque realmente se hacen también muy virales eh, estaba por ahí también el caso del, del gringo, un gringo que hizo mucho dinero, hay otro que en, en la bolsa de Nueva York porque especuló y le pegó y cuando el FBI lo investigó, pues dijo que él era del futuro y que tenía esos datos, y por eso había comprado y ganado bastante dinero en ese, en ese periodo de un mes o dos meses. Creo que de, de mil dólares que tenía, hizo como 10 millones de dólares. Entonces, por eso lo investigaron y, y resulta que era un viajero en el tiempo. que Lo único que hizo fue como mediar, según con el gobierno de Estados Unidos, decirles algo del adelanto de, de este tipo de, de viajes como se hacía, por lo menos la matemática y la tecnología, y fue como lo dejaron a ir, a ir, así como el, el ya soldado del futuro tipo John, eh, Kyle Risk que era el, el real, según aquí fue John Titor que es de los más legendarios y supuestos viajeros en el tiempo que hizo muchas predicciones a lo largo de, la, de del, orígenes del internet él era como el que daba las, las descripciones de que iban a pasar desastres en ciertos lugares del mundo, que iban a funcionar las economías de una y de otra manera. Pero bueno, muchos de estos en sí son gente que simplemente tienen un acervo cultural muy importante al respecto de las sociedades, incluso de cómo funciona la física, de cómo funciona... Eh, el tiempo y pues, realmente puede ser que de tantas de sus eh, supuestas eh, adivinaciones pueden pegarle a una que otra y pues ya le van a dar cierto tipo de credibilidad. Entonces, eh, esto pasa incluso en Los Simpsons, ¿no? Lo vemos siempre en el efecto de Los Simpsons, que dicen que Los Simpsons predicen el futuro. Y es más que nada porque pues también se cuenta con un tipo de escritores, un equipo. Eh, que tienen la capacidad de vislumbrar ciertas cosas en la no solo en, en la sociedad eh, norteamericana sino en el resto del mundo en, en las cuales muchos dicen que las profecías de los Simpson que las profecías de, de tal por cual y es porque pues es eso no tú lanzas petardos lanzas por ahí yo digo este programa lo va a estar viendo alguien que se llama José Suárez el día 30 de, de marzo a las 10 de la noche y seguramente si lanzo unos 100 nombres igual, en algún momento le voy a dar alguno, ¿no? Es como también por pura estadística, que si este tipo de circunstancias pasan, no es porque sea una adivinación o realmente siempre prediciendo el futuro, sino muchas veces obedece a la estadística. De, de qué tantos José Suárez hay en, en México por ejemplo, o Juan Pérez o Néstor Velázquez que estén por aquí cuántos hay y cuántos probablemente nos estén viendo en, en un futuro cercano pues eso ya dependerá también de la estadística y de la suerte y de eso se apoyan mucho este tipo de cosas, pero les digo la parte risible sí existe pero también la parte seria donde ya se ha comprobado que hay vida alienígena o por lo menos inteligencia extraterrestre, así como los viajes en el tiempo que les menciono según, pues yo considero a Hawking un, un físico serio por sus estudios y su conocimiento, en donde él menciona esta manera de viajar, pues realmente si alguien ya logró, alguna civilización logró realizarlo, pues seguramente están por aquí, pero como en todo tipo de viajes hay reglas, ¿no? Eh, por ejemplo, en los camiones no puedes sacar los brazos, en los aviones no puedes abrir a lo mejor las ventanas o despresurizar las cabinas o poner ahí algo que sea de fuego explosivo. Evidentemente, si viajas en el tiempo, pues yo creo que habrá algún tipo de recomendación e incluso ya <ríe> muchas películas de ficción nos dicen qué no hacer el abuelo Simpson le dijo a Homero, si viajas al pasado no toques nada, porque todo se puede cambiar. Entonces, realmente sí debe haber ese tipo de reglamentación. E incluso yo siento que si este tipo de entidades que vienen a la Tierra en forma de sondas, como se dice que están documentando ahí que anda por ahí una nave nodriza del Sol para acá y que mandó sondas en descubrimiento hacia varios planetas del sistema solar incluyendo la Tierra eh, que incluso si tú lo quieres empatar con, con vistas que se eh, avistamientos que se han grabado eh, dentro de todo el, el tema ovni, pues vas a decir estas son sondas o el que le dicen el caballero negro es un satélite de otra civilización que ya estaba aquí o estas sondas que pasan al lado de los aviones son como eh, que quedamos? ¿Son toroides y algún tipo de, de maquinaria no operada por alguna inteligencia, sino que son autónomos por sí solos? Eh, pues seguramente te va a dar una historia muy creíble y que si le metes un poquito más de producción, pues creo que podríamos incluso nosotros hacer un tipo de guión y por ahí colar viralmente algún video con estas características. Y seguramente se lo van a creer y a comer muchos eh, medios, e incluso muchas personas que, que poco se acercan a estos temas, pero cuando aparece algo tan viral como esto, y tan, que le dan cobertura en los medios eh, más tradicionales como radio televisión, pues le van a girar un poco el foco hacia allá, ¿no? Entonces lo van a creer, lo van a cuestionar poco y se van a quedar hasta como... Hasta con la histeria o la preocupación, qué sé yo, qué tanto le podría afectar, por ejemplo, alguien que no tenga la visualización de que esto se ha venido diciendo por millones de años. No, bueno, no millones de años, no llevamos tanto tiempo. Se ha venido diciendo por eh, miles de horas de reproducción en cientos de videos en donde siempre nos quieren ya matar, quieren venir que o religiosamente se acabe el mundo o por invasión alienígena, eh, lo más tangible, pues lamentablemente ahorita es la guerra, que se pueda descontrolar algún tipo de, de nación en, en ese sentido, siendo que incluso ya China visitó en esta semana, incluso recientemente a, a Rusia, supuestamente para decirle a Putin ya para tu pedo y vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, y hay que este, salir de esto, ¿no?, con ya con las bajas que llevan en Rusia y en Ucrania, no sé cuántos serán, pero supongo que ya es una buena cantidad de, de, de, de difuntos que, bueno, obedecieron, obedeciendo a este sistema capitalista, se deja de, de parecer un bien el humano y, y es un recurso, ¿no? De uso, eh, desechable, si quieres, porque esas personas, pues, tenían familias, tenían. Algunas ocupaciones eran personas de bien, pero la guerra los volvió, pues, carne de cañón, como se dice por ahí. Y, y sí queremos dejar en claro, no nos burlamos del tema que es posible viajar en el tiempo, porque seguramente lo va a ser puede ser, yo creo que está reglamentado, incluso la, el acercamiento de civilizaciones a una civilización como la nuestra, civilizaciones intergalácticas me refiero, también deberían de tener algún tipo de restricciones, pues por el tema de tanto de infecciones bacterianas, víricas o algún tipo de intervención eh, tecnológica, siendo como somos ahora como raza humana tan bélica, tan yo le saco delantera a este país, a este otro, si te robo a ti esta arma de destrucción masiva o viajo en el tiempo y me entero de tus planes y afecto todo lo demás, pues creo que ahí sí tendría algún tipo de inconveniente este tipo de razas en acercarse a nosotros y ofrecernos ese tipo de tecnología como para pasar el, a través del tiempo y modificar de alguna manera incluso, eh, como le dicen, efecto mariposa y llegar a tocar incluso hasta su civilización, ¿no? De, de tanto es inmaduro el humano en este sentido, eh, en este momento, que si les damos un arma de este tipo, podría ser un efecto dominó, un efecto mariposa que nos afectaría a nosotros como raza en algún momento de la historia, o incluso en alguna, alguna dimensión alternativa, ¿no? Como hoy se habla mucho de que todo lo que se hace, el mínimo cambio, pues genera una, una, una vertiente de un, una realidad alternativa en el cual puedes afectar eh, de manera positiva o negativa a todas estas eh, pues, eh, personas, civilizaciones, momentos de la historia, que por sí yo creo que ya el gran diseñador de esta realidad holográfica, pues seguramente contempló ¿no? en, en la programación para que todas estas fallas o estos bugs se anulen en algún momento, si es que suceden, y pues así tuviesen te, te control totalmente, ¿no, Néstor? Sí, porque a final de cuentas, pues hay muchas preguntas antes del ya está sucediendo, ¿no? O va a suceder, como dices tú, en el año 2160, 2610, o el año que sea en el futuro que dice que viniste cuate, pues ya les preguntan, ¿no? En lugar de clase de historia, les dan su maquinita del tiempo y como aquí les dan sus libros de la SEP gratuitos, este, váyase a investigar allá qué pasó en el año 2023. Y, digo, sí, sí. Está, está curioso, ¿no? Digo, a mí sí me da como de lo de Stephen Copkin, pues no deja de ser teoría, no no fue como de, bueno, o sea, sí están muchos modelos matemáticos, están muchas cosas ahí, pero eh, yo, yo siempre me he preguntado, o sea, estaría bien padre, ¿no? Alcanzar la velocidad de la luz con toda esa potencia, o, o, o de repente ya se logró hacer que, ya olvídate del transbordadorcito, de las de la nave espacial del, ¿cómo se llaman los de Star? Este, se me olvidó el nombre de la de Elon Musk. Star, eh, Starlink. Starlink. No, Starlink son los satélites. Este SpaceX. Olvídate SpaceX. de los SpaceX, olvídate de el Blue Origins, olvídate del otro de Richard Branson de Virgin Galactic. Olvídate de todas esas naves. Ya tenemos una nave súper ultra que puede viajar a la velocidad de la luz. Que ya, bueno, ni siquiera puede viajar todavía, ¿no? Ya tenemos el modo de generar la energía suficiente como para que algo viaje a la velocidad de la luz. Y luego... O sea, sí está bien que viaje a la velocidad de la luz y luego cómo lo detienes, cómo vas a sortear una curva espacial, cómo vas a evitar chocar con todo eso o cuál qué responsabilidades tendrías al viajar a la velocidad de la luz, porque en una de esas en Futurama, recuerdo una escena que me da mucha risa, están, viene la nave así y se ve como que el planeta a lo lejos y en realidad es un planeta chiquitito y pasa la nave y ¡pum! se estrella en la nave y ya nada más ponen el limpiaparabrisas. Todo ese tipo de cosas hay que considerar cuando se vaya a viajar en el espacio, porque imagínate eh, el nivel de problemas que podría traer, digo, ya hemos visto que sí hay vías este, a través de la galaxia, que hay caminos galácticos, que hay todo ese tipo de circunstancias, ah bueno, pero ahora, ¿cómo te detienes? Es como cuando vas a comprar un carro. Una vez yo fui a comprar un carro y, y la gente se sacaba mucho de onda, ¿no? Porque es que este auto, no sé qué, medianamente acelera de cero a 100 kilómetros en 10 segundos, en ocho segundos. Sí, ¿en cuántos segundos frena? Bueno, es que, no, no, no, ¿en cuántos segundos frena? O sea, estamos hablando de un auto de una tonelada y si voy a 100 kilómetros por hora, ¿en cuántos segundos frena y cuál es la distancia máxima de frenado? Y difícilmente los vendedores te van a contestar algo así. ¿Por qué? Porque primero quieren lograr el de la velocidad y va mucho más rápido y que no sé qué. Y es algo muy generalístico pensar en, en la velocidad que alcanza. una eh, Ok, sí, sí, sí, sí, la velocidad y, y luego como freno, como esquivo, como doy una vuelta, como doy una curva, ¿no? pero ese tipo de cosas no se piensan al momento de estar haciendo estos análisis. Digo, no dudo que las teorías de Stephen Hopkins sean en algún momento tomadas para llevarlas a la práctica y traer energía, o el, como dices tú, el agujero de gusano, o el universo curvo, o todas las teorías que están al respecto, que se llevaran a la práctica y se lograran. Entonces, me como, ay, ya perdí la goma. Pero si llegara a ocurrir, este, no tengo nada ahorita así que, que no implique algo que me va a dañar. Diría yo, este. pues no, vamos, no tengo en estos momentos algo como para poder apostar que si eso ocurre, pues me lo comería, pero no, a final de cuentas no, no. Es La mordida de el jabón sote, ¿qué te parece? Ándale. No, el jabón sote es, este, capaz que no, no, no, porque ese es, este, para todo. Con sosa, ¿no? Con sosa y no, no, no, pues el jabón sote es. es un fenómeno del mundo moderno, porque pues yo no tenía tanto cabello me empecé a bañar con jabón sote y me empezó a salir. ¿Por qué? No sé, pero no, Tiene imagínate. Mi... Sí, no. Entonces lo quiero evitar, pero no, o sea, imagínense que ese tipo de cosas pasan. Si ese tipo de cosas pasan, créanme que yo sería el primero en retractarme y qué bueno que están sucediendo, me retracto. En realidad me equivoqué en tener esta parte, pero no te sé que siempre digo que no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que ocurran. Y si ocurren y si pasan, pues qué bueno. Digo, a final de cuentas, mmm, va a tardar como para que sea algo que, que nos afecte al grueso de la población. O sea, hay viajes a la luna. Hay viajes al espacio y ha sido el día en el que no hemos podido viajar a la luna ni al espacio, pero qué bonito se ve un documental donde se ve el espacio, se ven las fotos del telescopio James Webb y todo ese tipo de cosas. A mí me parece fascinante, me parece muy emocionante que estas cosas exista la posibilidad de que ocurran. En verdad que sí que, que, que ocurrieran, pero a final de cuentas... Recordemos que todavía estamos en una época en la que no es tangible. Hay tantísima información dispersa por todas partes que va a ser complicadísimo encontrar una, no, una nota, una fuente real, una que, que sea tangible para nosotros y que dijéramos, ah, no, pues sí, es, es, es lo más creíble que pueda pasar. Entonces, pues desde ese punto de vista, a final de cuentas, eh, nos quedamos con la información más sólida que podríamos encontrar, con la fuente que más confianza genere respecto a, a lo que es la información en sí, no a la tendencia, porque si no, muchas veces se pierde la información, sobre todo a nivel terrenal, ¿no? O sea, cuando es una nota que los extraterrestres vienen y lo estamos viendo desde una fuente cristiana, desde luego que nos va a decir, ya ven, el creador del universo tiene vida en todas partes y su manifestación ha llegado a tal grado que los hermanos intergalácticos han llegado a nuestro planeta para poder, ¿no? Entonces ahí ya tiene tendencia la información. Y ahí ya busca otra cosa, ¿no? Si lo buscamos desde un punto de vista, ¿qué te gusta? Económico, ¿no? El economista dando esta nota. Los extraterrestres han llegado tras una caída de la... Le sugerimos invertir en la nueva aplicación del Soy Mi Rey para que puedan meter dinero y ganar más dinero. Pero los extraterrestres están llegando con sus nuevos este, metales para que usted invierta y no sé qué. Ya también es tendenciosa la nota. Entonces, buscar la forma en la que la información sea lo menos tendenciosa posible, lo menos eh, impactante, o sea, que no se genere... ¡Vea, vea! Porque yo recuerdo que decían en el programa ese que estaba viendo con el, cuando fui a almorzar y veía yo que el, estaban ahí las noticias, ¿no? Estaba yo almorzando mis tacos de guisado y, y las, cha, las chavas estas del... ¡Vea, vea cómo nos está contando del video! véalo, véalo. Pero unos gritos así... Eh, ...magnificando el suceso, magnificando la información de un tiktoker. O sea, no porque sea malo ser tiktoker, ya lo dijimos, pero vamos, no es una fuente válida. O sea, a lo mejor para maquillarse, para cortarse las uñas, para comprar un celular... ...que digas ahí, este, este cuate hace reviews de celulares y pues puede ser que me generó ya confianza. Puede ser que sea medio fiable tiktok, pero... Pues TikTok es una red social donde la gente baila y hace chistes y se divierte. No es una fuente válida de información. Ni siquiera con que ahí estén los políticos, esté Radio Fórmula, esté todas las fuentes de información. La voz del su pueblo. <risas> la voz del pueblo. Pero, pero aquí enfatizamos: o sea, nosotros usamos TikTok para ampliar nuestro mensaje y para divertirnos y sacar una que otra cosa ahí para cotorrear. Realmente el, el mensaje fuerte, el mensaje sólido está aquí en YouTube, está aquí en la parte en la que investigamos, en el blog, eh, por, las, por los comentarios. O sea, si ustedes nos dejan un comentario, nosotros preguntamos, jalamos, cuestionamos, a ver dónde está la información que podamos traer para los, los videos de la próxima semana o para ver qué podemos hacer. Pero en TikTok, o sea, vamos, yo he subido videos de mi gato en TikTok, mi gato ahí sentado con música de Batman. Entonces... ¿Podría ser eso? No, no tiene, no tiene, porque no es el medio, no es correcto que ese medio sea como pensando que va a ser para, para una información fidedigna, no, o sea, es de entretenimiento. Pero si ya quieren, por ejemplo, el review del micrófono que acabo de subir en XHT Web, ahí está el review de, en YouTube, porque YouTube tiene un poquito más de solidez, el formato es un, es un poco más este ampliado permite ponerle más atención a los detalles y todo ese tipo de cosas. Entonces, primero tenemos que verificar la fuente y ver que esa fuente sea la correcta. Perdón, se me activó aquí el sonido de este de este video que según está empezando, bueno, el, el que comentamos del de tal Radiant Time Traveler que se según dijo que incluso ya empezó desde el navidad del 2022 y el día de mañana estaría empezando ya la llegada, así que de las fuerzas elites alienígenas. <risa> y, y bueno, supuestamente también empezando la invasión más severa para el día 27 en todas las ciudades y. Que según esto, él dice que ya probó que es un real viajero del tiempo al 100% y que debemos de creerle. Y bueno, el, el campeón, que es como le llama a las razas alienígenas que van a rescatar a la humanidad, son aquellas que ya sufrieron, pero la invasión previa de esta raza que viene, pero pues que precisamente estaremos... Eh, Quedando solamente un cuñadillo de ocho mil humanillos por ahí, creo que son menos de los que le caben a la Azteca, ¿no? ¿Cuántos les caben a la Azteca? ¿Cien mil? A la, a la Azteca cien mil personas. Híjoles, no, o sea, casi tu número de suscriptores, ¿no? Casi, tres mil más, <risa> más y ya son los que se y van ya a salvar, son los imagínate. Suscriptores, sí, me... Suscríbanse a XHTWeb si quieren ser de esos ocho mil personas que <risa> se salven en esta invasión, porque... Acá ya somos cinco mil seiscientos, cinco mil Cacho, entonces pues, suscríbanse sí. para que lleguemos A esos ocho mil Y podamos tener un poquito más De esperanza en esa parte, o sea, sí <risa> <risa> Súbanse, súbanse ¿Qué tal si dicen? Los que siguen ese canal son los buenos Llévatelos a todos Imagínate, si todos los que sigan xht web Son los que se van en este momento A repoblar el universo Pues vámonos, vámonos todos Imagínate que te tocaran bueno ya estuvo voy con mi cita de películas clásica la de cómo se llamaba de nicolas cage eh, se llama down déjame la googleo porque para no donde dar... empieza a escribir como números no y, y son ah, coordenadas ah esta es buenísima no recuerdo cómo se llama pero es eh, ya la tenía como obligada en Señales de futuro, se o sí. Con Nicolas Cage, y, siempre, y sí, me acuerdo que siempre la empezaba a ver en viajes en autobús, y, ah, sí, ¿y qué pasa después? Cuando va a caer el avión, o sea, que, está, que cada que le da como inspiración, apunta, apunta los números y son coordenadas, entonces va a esas coordenadas y siempre ocurre una cosa ahí, y lo van a meter a la cárcel porque creen que él es el que las provoca, pero, ah, es buenísima sí, esa película, exacto. véanla. Vean la Numerol, numerología y alienígenas y predicciones y todo ahí está en esa película. Nicolas Cage, Cage que también lo captaron de un reencarnado, ¿no? O viajados en el tiempo a él precisamente. Ah, por sí. este Una foto de ahí de alguna persona de, no sé, de las primeros conquistadores de Estados Unidos o algo así y dijeron que era como un reencarnado, ¿no? Y junto con este con Guate Kino que Rips. también, Kino Ribs, ¿no? Que era uno de los este, viajeros en el, en el tiempo, por supuesto, ¿no? Mira qué buena referencia circular, dirían, es predestinado <risa> <risa> que hiciéramos esa esa, este, asimilación de, de este viajero en el tiempo, que nos traje una película del final de los tiempos, que pues está muy buena y se la recomendamos totalmente para su deleite en este fin de, del mundo que nos toca vivir nueva cuenta, además de los que ya hemos vivido anteriormente. Pues no se lo pierda este en HD a todo color y con experiencia 5DX. Si es que usted está en, en la duda de poder almacenar algún tipo de alimento y se piensa que no va a sobrevivir, pues come hace lo que quiera, ¿No? O este vaya por sus atuncitos y de aquí a que termine la invasión más severa para el 27, puede que sea uno de los ocho mil afortunados que irán para allá. Y bueno, ¿Y qué sería recomendable llevar 50-50? ¿Y de qué edades sería recomendable llevarse a la gente puros niños? Este, ¿De qué raza? Bueno, vamos a hablar de razas y colores. No lo sé, no me quiero meter en ese terreno otra vez. ¿A quién te llevarás tú si fueras un alienígena? ¿Cómo escogerías a un humano, Néstor, tú para considerarlo? Híjole. Está difícil porque en la parte de, de la mezcolanza es como lo mejor para la parte de evitar situaciones de Eticas, situaciones ¿no? hereditarias, no, hasta o genéticas que le vayan llevando. Entonces me llevo no sé, o personas del oriente, ¿no? Eh, asiáticos, de extremos, China, Japón, eh, con gente alta de Noruega, de Suiza, eh, para darle mezcolanza tantita más a, a gente de que ya ha pasado por un proceso de mestizaje y se quitó varias como cosas que traían de la era borbónica, o sea, por ejemplo, los borbones y sus pues, quijadotas o sus cosas raras que traían por las endogamias, me llevo los latinos, o sea, toda la parte de, de procesos que ya van con cierto mestizaje, pues ya, ya han superado ciertos elementos, digo, habemos uno que otro por ahí que traemos este, malformación congénita en la córnea, intolerancia a la lactosa, eh, calvicie y cosas así, diabetes, entonces... Pues ya, hipertensión, aspecto, ¿no? hipertensión, <risa> todos esos elementos pues ya me hablan de que no es necesariamente olvídate de la cuestión racial y todo ese tipo de cosas, no, no, no, estamos hablando de cosas de salud hereditarias, ¿no? Entonces, Oye, ¿no llegarán es? algún momento a ser una ventaja tener ese tipo de enfermedades? ¿Qué tal si en Marte tu hipertensión y tu manera de irrigar la sangre... ¿Te sirve mejor para estar en un ambiente con menos gravedad? ¿O qué tal si la, la retención de azúcar eh, te puede dar esa energía en la sangre sin comer en periodos muy largos en otros lugares? <risa> pues, estaría bueno, ¿no? Así, así llévense a los, a los diabéticos Porque el exceso de azúcar les va a permitir, no, pero es que no funciona así Cuando tienes un, un subidón de azúcar por lo regular te mareas, te das sueño Entonces, este, no, no funciona así Pero qué, qué, qué, qué, qué bonito sería, ¿no? Imagínate así de diabético diabéticos por la cuestión energética y todo eso ya que se requiere menos este, por la cuestión de que la gravedad es baja en Marte, a, a Marte, ¿no? Y luego este hipertensos, como la presión sanguínea que tienen en ese momento irrigando su sangre es muy alta y necesitan regularla, necesitan que vaya a un lugar con alta presión atmosférica, van a Venus, por ejemplo, ¿no? Que es el de la densidad sí, claro. de la atmósfera de Venus. <risa> y gente que tiene... Y otra cosa, este, que se deshidrata, á, ándale a Titán, que es el donde hay donde agua, o sea, eso estaría bueno, pero yo creo que van a elegir eh, los riesgos, los que tengan menos riesgos genéticos de enfermedades genéticas, y desde cierto punto de vista, creo que no harían distinción entre llevarse personas afroascendientes, afrodescendientes, o personas este de como se dice nativos americanos, nativos americanos o personas o personas asiáticos. Eh, asiáticos o sea, no harían distinción, pero sí buscarían que fuera como lo menos eh, con menos riesgos hereditarios, ¿no? Y los menos es tiene ries tiene abuelos diabéticos? Sí, pum, tache. Tiene abuelos hipertensos o que tengan este tipo de cosas, tache. Oye, pero qué chambota, ¿no? Imagínate ¿Cuántos billones de, de personas somos? <risa> viajaron no sé cuántos miles de años luz, y todo eso y no tendrán como para agarrar una muestra de humanos y decir, a ver, de aquí para acá, ¿cuántos son como que los más saludables y todo eso? Ah, pues, jálate a esos, ¿no? O hacen y, un algoritmo y ya. O, o tienen creo. un algoritmo, o sea, por ejemplo, así de por ven y por ejemplo, riesgo poblacional aquí de tal a tal y, y tienen un escáner así súper potente y dice, a ver, riesgo, púmbale. Personas entre 25 a 45 años, edad reproductiva, perfecto, edad, y ya descartan, ¿no? 45, tata. luego, siguiente, eh, peso ideal humano, peso ideal, a lo mejor ellos ya saben, ¿no? Que eh, ya de una forma menos este, estricta y estereotípica, dice, ¿no? Pues de los que pesen entre tanto y tanto de, de kilos, excelente, tienen que tener cierta estatura, sí porque se necesita que tengan cierta estatura y desde luego la parte de la variedad genética para que no haya eh, riesgos endogámicos entonces ahora sí, van a tomar al, a la mujer de China y la van a poner con el alto de Noruega y van a tomar a la, una diosa africana y, y Néstor Velázquez, adelante, buenas tardes le presentamos a, para que repueble, repueble el universo y, ah, claro, muy bien, voy para allá y, y todo ese tipo de cosas, pues, ya lo tienen como previsto, ¿no? Y sea así ustedes, ¿sí? Entonces, ya lo tienen previsto. Ya lo pueden ellos ejecutar, digo. O sea, ya tienen, la viajaron tanto en el universo como para que no tengan un escáner de ver quién está más saludable, quién tiene más posibilidades y, y todo ese tipo de cosas. Me imagino que sí, digo, si aquí está ya la cosa esa en el en el iPhone, en el que nomás te paras así y, y te escanea, ¿no? Que no traigas, este, cosas. Está el otro de la tecnología, cuando vas y te registras al SAT, que pones así el ojo y, y te ve el iris y no el sé iris. qué, y esa cosa te, te reconoce a no sé cuántos metros, imagínate. Y eso que estamos aquí a nivel terrícola y con la austeridad y todo eso, ahora imagínate a nivel de estos cuates, o sea, yo creo que está muy superior. ¿Sabes? Como a cuál... Como al escáner, es, los chinos tienen algo parecido, que es el que lee la fam, el famoso crédito social de ellos, o sea, ven al cuate, lo reconocen a no sé cuántos metros, lo reconocen, ven, que se, ven cómo se porta, si se brincó un alto, si tiró basuras, si dijo algo feo del Winnie Pooh, del Xi Jinping o de cualquiera de los dos, dijo algo feo de ellos, ah, entonces lee, no le, le bajan ah. puntos de crédito social. <risa> le bajan puntos de crédito social con su escáner, pero pues ya como lo reconocen. El ojo de Dios, ¿no? De. Ándale. <risa> Exacto, ya tienen, ya, ya lo tienen todo resuelto. O sea, Creo que así lado, le llama, la... ¿no? De hecho, hay una de las dos web que dice que hicieron una investigación de esa máquina. Ajá, ¿Sale? sí, el ojo, ojo en el cielo, algo así. No recuerdo bien el nombre, pero sí, el, la máquina, o sea, todos los algoritmos que ya tiene China listos para reconocer facialmente y todo eso ya lo están vendiendo, la cosa esa del Pegasus, aunque tu celular esté apagado, en ese momento ellos mandan la señal, y para que tu celular no sea así, tendrías que sacarle la batería, entonces la cosa esa del Pegasus con batería y todo, puede estar escuchando el, el celular, en, eh, aunque esté apagado, entonces es peligroso, o sea, si hay tecnología a nivel humano, así de esa forma, no, a ver, repito, si hay tecnología a nivel humano de ese tipo de reconocimiento, ese tipo de inmersión, imagínate a nivel extraterrestre. O sea, yo creo que ya ellos están de traer así de jálate a fulanito, jálate a sultanito y nomás van a bajar las luces o o van a bajar las garras así para agarrar y, nos, y, y se van a llevar a los humanos, a los ocho mil sobrevivientes. ¿Qué tal que sean los más iluminados en entendimiento? Y digan, no, no necesitas ese cuerpo, solo necesitamos tu conciencia y te vamos a asimilar a un androide que nosotros generamos para ti, para que no sufra tu cuerpo humanito en el viaje interestelar de la Pero, gravedad. Pues, pues, digo, si voy a tener que sacrificar eh, orgasmos, caricias, este, comida, no sé, hasta enchilarme o tipo de, ese tipo de cosas que son humanos sensoriales. Este, pues muchas gracias, o sea, en serio, no, no, no le veo, o sea, pues, ¿cómo vas a repetir, repetir así de, vamos a, a el universo únicamente con la conciencia? O sea, payaso, vivo en Tulum, bueno, no vivo en Tulum, sino voy a Tulum y veo como la gente con la conciencia y nomás están así, llenándose de energía, como si fueran baterías inalámbricas. Energético. Nada, nada, no, así, así yo no, así yo no firmo, entonces. ¿Así no jalo? Así no jalo, si me van a decir, Ah, si sí, sí, su, su, su, su, su, sí, su tratamiento incluye rejuvenecerme, no sé cómo dicen, ¿no? Que, que hay, hay por ahí el mito, ¿no? De que la gente muy rica se saca sangre de las venas de por acá y se la inyecta por acá atrás, o se saca sangre de acá del fémur y se la pone por acá y eso los rejuvenece. Y o si se pone van a hacer sangre de jóvenes, ¿no? O se ponen sangre de jóvenes que se van como drenando la sangre en, en, de estas venas de acá, y por acá les está entrando la sangre de gente joven, y se están rejuveneciendo, y me pueden regresar mis articulaciones, y no sé, el, los digo, telómetros. nunca fue como muy, <risa> ándale, los telómenos, nunca fui como muy deportista, pero pues, no sé, la habilidad ahí para medianamente ser, no sé, campeón de taekwondo o algo así, pues, jalo, pero si va a ser a nivel conciencia, y a nivel de las, este, iluminación mental, Ah, ah. No, gracias. Yo me espero, me espero al otro. O aquí me quedo, no, no, digo, no me pierdo de mucho, créanme. Entonces, igual vamos a desencarnar en algún momento, ¿no? Pues sí, aquí, este... aquí está preparado. Aquí, aquí, aquí tenemos la, por ejemplo, dicen, no, pues que este, que te vas a morir. Bueno, todavía tengo como que el voladito del reencarnar o de cosas así, entonces, pues me espero, me espero y ya no tengo así de que. Imagínate qué, qué, qué horrible sería como en Futurama, ¿no? Que ya se murió y nomás está así la cabeza en un frasco O que nada más eres una bola de energía así de que le hace uf, uf, uf, uf. Y, y lo demás, y lo, lo bueno de la humanidad, lo bueno de ser humano, de la vida, ¿dónde quedó? Pues Los no, sensoriales. Lo bueno, o sea, no, todos pues, esos ese, ese estímulos, si tú lo ves fríamente, son estímulos eléctricos que genera a través del tacto es una corriente eléctrica que le dice a tu cerebro está sintiendo tal. Si lo cargan en tu energía completamente a través de un rayo que te llegue una onda específica que te haga sentir placer, pues también es casi la misma sensación, técnicamente. Llévenselo a él, llévenselo a él. A mí, a mí sí, llévenme. Sí, estaría dispuesto a experimentar. Tal vez si me aburro, haré un motín y diré Revuélvame mi cuerpo, quiero ser humano otra vez y descubrir nuevos planetas. <risa> Puede ser, ¿por qué no? Estoy abierto a todo el tipo de experiencias extrasensoriales. No defiendan. No, yo, yo, yo, yo sí. <risa> <risa> Dale, sí. No, yo, yo pensándolo así dijo. Tú. Como ya tracé mi idea así de, ah, mira, si sí voy a conocer una chica así de afro de ascendencia y eso, y así de, ah, bueno, yo sí jalo, pero ya, ya me la creí. ahora, si ya me dice que sensorial y que no sé qué, y luego, pues, y todo resultan hacer <ríe> impulsos eléctricos de 5 volts fríamente calculados y mandados <ríe> al cerebro. Ay, no sé, no sé, no sé. <ríe> pero ¿cómo, cómo notarías la diferencia? Por ejemplo, si te hace sentir exactamente lo mismo. Es más, ¿cómo sabes si en este momento no estás siendo... ¿Cómo, se, cómo sabemos si no está pasando en desde, no estamos, Exacto. ¿O estamos siendo... Estamos nomás así o... Eh, proyectados una desde cosa otro así, plano dimensional a eh, esta conciencia, a este cuerpo? ¿Quién lo es dice? una buena forma de, de preguntarlo, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que lo que estás pasando dirían por ahí por qué crees lo que crees y por qué, por qué consideras que esto es real respecto a lo que podrías imaginar que no está ocurriendo, o sea, ahí sí ya ya la duda queda así como en el programa de las simulaciones. Exacto, no se lo pierda, está por acá amigos, creo que siempre señalo mal, a ver no, sí, sí está para acá, ahí están las tarjetitas de los programas que les estuvimos recomendando, que pues además eh, precisamente complementan mucho de estos temas que ya hablamos aquí, por si usted Piensa que nos hace falta algún argumento. Allá te puede ir también a este de las rutas transitables en la Vía Láctea, que no se nos ocurrió, ¿eh? es un estudio serio de una universidad estadounidense que nosotros les compartimos en ese video. No tuvo tanto jale, pero si a usted le interesa este tema, vaya a verlo por ahí para que pueda tener mayor información al respecto. O si no, pues ya separamos por ahí la dudita. Y usted puede investigar directamente, incluso ponemos cosas de la NASA, de Soho, directamente esos extraños objetos que le decimos que están en el sol, se aceleran, generan este, algunas explosiones solares y han afectado incluso ya documentado pues satélites de esa manera por la intervención. Y acuérdate, por ejemplo, también de Buzz Lightyear, que también, por ejemplo, hay video, donde este cuate se aceleraba y viajaba en el tiempo por acercarse a su estrella y regresar al planeta. Ahí ya pasaban algunos años por la aceleración y la relatividad y todo ese tema. Si ven de relatividad, por ahí hay un video que yo les voy a recomendar, que vi de Santoloaya, donde le explica, pues muy, muy fácil para el entendimiento de todos. Y bueno, hasta ahí el tema, no quiero que nos agarren los alienígenas grabando, estaría chido, pero no sé qué tan, <risa> qué tan dramático sería que al costado derecho de Néstor por la ventana entrara alguien y lo raptara en ese momento. <risa> Digo, no sé qué tan dramático sería, sería bueno para los likes y la viralidad, pero no queremos todavía que eso pase. Y bueno, déjenos sus comentarios, amigos. ¿Quieres concluir con algo, Néstor? ¿Tus redes sociales? ¿Alguna reflexión al respecto de este tema? Sí, es importantísimo que despierte la curiosidad. Lo dijimos en algún otro programa. Déjame que me, me veo muy morado. Y eso es la cosa. En, en, en un programa lo dijimos. O sea, siempre Te estás tener la curiosidad. Ah, sí, me estoy este, eh, haciendo un titán. Y voy, el de Thanos y me voy, a, me voy a querer conquistar la galaxia. Entonces tengan siempre la mente abierta a todas las posibilidades, a todo lo que puede ocurrir, ¿no? Eh, que es como la magia de la ciencia ficción y del cine, ¿no? También el cine, por ejemplo, de qué pasaría si viajo en el tiempo, qué pasaría si esto, qué pasaría. Siempre tener esa onda, nunca cerrarse a no pasa o a, o a cosas ya, ya escritas, así de siempre va a ser así, no pues. Hace 20 años, se los podemos decir, nos tocó que no había vida en ningún planeta ni las posibilidades de que hubiera vida y hoy en día ya existen las posibilidades de que están ocurriendo cosas, de que sí hay vestigios de agua en tal planeta, de agua habitable, si sí hay planetas habitables, sí puede ocurrir que la vida se manifieste en otros planetas, entonces... Hace 20 años eso era imposible, era increíble que se hablara de vida en otros planetas y ahorita estamos viendo que ya incluso hay una cosa acá arriba esperando que terminemos el programa para empezar a recoger a los humanos. Entonces, considérenlo como una semillita para cuestionar las cosas y buscar información. Y si encuentra algo que le gustó, se le pareció, si está viendo esto después de la invasión y quiere que formemos una revolución... Déjenos en los comentarios qué, qué nos propone y estamos abiertos a todas las posibilidades. Bueno, si estamos todavía en ese entonces, si no somos una forma incorpórea de conciencia y cosas así, o energía vibrante a lo largo del universo, pues estaremos 100% encantados de que nos escriban, nos dejen sus comentarios, nos pidan sus saludos y siempre, siempre estamos aquí con el micrófono abierto a todas las posibilidades. Por favor, suscríbanse al canal XHT web donde hay videos, ya hay nuevos videos. Ya estoy, está recuperando un poquito la inspiración. Suscríbanse al canal Tic Tac MX, donde hay información de relojes. Y somos Team Casio. Nos vemos la próxima semana. No olvide, por favor, suscribirse aquí a La Voz del Pueblo, donde su voz es nuestra voz. Y estrenamos el nuevo intro, ¿eh? Por aquí está apareciendo ya estamos ahí ah sí cierto y ya no lo y me, me encanta porque trae todas las todo todo lo que tratamos de espacio pueblo aquí a nivel de la tierra todo todo me, me gustó mucho cómo quedó qué chido que les gustó es el más votado esa opción que está apareciendo aquí ya lo incluimos ahí para no tener intros de la voz de la galaxia de la voz de la Ultratumba, y está todo por supuesto con mucho gusto para todos ustedes, estos programas de siempre, no le cuesta nada compartirlos, por favor, ayúdenos de esa manera. Bájelos, quémelos, pónganselos a sus abuelitos para que estén entretenidos y estén pues, pasando un buen rato, un buen rato menos. Hay contenido especial para ellos, también para sus compas, que son los que les gustan conspiraciones. Acá está la Tierra Plana. Aquí le están apareciendo variedad de temas que siempre compartimos con mucho gusto. No somos amos de la verdad ni tampoco somos gurús o expertos, pero damos siempre una opinión, eh, pues yo diría que responsable, ¿no? Entonces, háganos ese favor, comparte los videos, eh, suscríbase, es muy importante que se suscriba, porque así de esa manera a nosotros nos ayuda a llegar a unas metas que YouTube y otras plataformas nos ponen, para poder comenzar uh, a monetizar. ¿Por qué no? Es válido decir también nuestras intenciones, pero primero que nada, este programa lo hacemos con mucho gusto por el solo hecho de compartir información. ¿Qué sería de la información y del conocimiento si no lo compartes? Pues para qué sería un egoísmo totalmente eh, fuera de lugar y no es... Más que para esto eh, compartir toda la información y todos nuestros puntos de vista para que usted también forme eh, un criterio, lo alimente o incluso puede generar algunas ideas. He visto por ahí algunos amigos que se han inspirado en algún cierto capítulo y me lo han dicho que a partir de ese pudieron empezar con su podcast, se animaron a grabar, se animaron a hacer su idea y pues ya están por ahí chambeando en sus proyectos independientes. Qué bien, qué bueno, que por lo menos aún no afectas con tu, con tu contenido y ya está haciendo cosas nuevas en su vida, ¿no? Si quieres ver nuevos cambios en tu vida, pues no hagas lo mismo. Hay que hacer un cambio totalmente distinto. No diría 360 grados porque quedarías en el mismo lugar, unos 180 grados, está bien, 270, <risa> por ahí hace ese 45 cambio. con 45, 45 grados que hagas de diferencia ya te vas por otro lado vas a 90 45 vámonos 60 30 grados eh así porque sí o sea olvídense de los giros de 360 grados porque pues, regresas al mismo lugar entonces no, no, no, no. si quiere volverse a equivocar pues para pa atrás 180 no pero qué tal 270 grados ¡Púmbale! vámonos para acá eh, eh, siempre consideren esa parte porque si sí, dices es que voy a lo mismo a lo mismo a lo mismo tres y giro de 360 grados a mi vida consideren ángulos así de quieren hacer algo de 45 grados aquí de este lado o, o la gente que sabe de de, de de cómo centrarse por ejemplo así de a las 12 en punto son los 90 grados no 12 este 3 9 y atrás, las seis. Entonces, esa, eso, piénsenlo, esa parte que se les quede de tarea para que cuando vayan a darle un giro a su vida, digan, ¿cuántos grados dijeron en la voz del pueblo que hacían la diferencia? A 45 grados. Un Yo creo que desde, desde un gradito, ¿no? Ahí poquito a poquito. Ándale, pero... a un tantito, tantito, poquito a poco. O sea, no, no es necesario que de repente se vuelvan locos y que vayan por otro lado. No, no sino que vayan como tomando así y, ah, mira, acá es otro lado, ¿no? porque si algo les, les, les inquieta, les busca y, y siguen en el mismo camino, difícilmente van a buscar a esa parte. Qué bueno que haya gente que ya se haya inspirado aquí en La Voz del Pueblo, me súper encanta también porque a final de cuentas las ideas, las teorías y todo eso, se, se mueren si nadie las aplica, se, se pierden si no hay un, algo que haya repercutido. no Entonces, incluso yo conozco gente que ha visto los videos de HT Web y, y dice que también ya, por ejemplo, juntar latas, y de juntar latas, dice, Pato, ya me alcanzó que para la chelita extra, que para el taquito extra, ya no me preocupé, porque eh, esa, esa onda de juntar latas me supermotivó a que cuando salgo y todo eso, me jalo las latas. Perfecto, qué bueno que las ideas se ejecuten. Y si usted ha visto aquí una idea, se ha inspirado al chamaco, ya no por las calificaciones y que porque saque 10 y que no sé qué, sino por el puro hecho de que... El chamaco tenga conocimiento, pueda platicar de otra cosa y, y, y arme una revolución como el witchy que está armando una revolución ahí en la secundaria porque no les dejan llevar cierta ropa y que quiere llevar el uniforme y el cabello largo. Si el chamaco lleva los argumentos sólidos y los escuchó aquí la voz del pueblo y todo eso, eh, este, pues sí que bueno, si estás orgulloso, O sea, probablemente le pongan mala calificación y mala nota. Pero si está de, de que tiene un buen ciudadano, de que ya está cuestionando todo. Entonces, muchas gracias. Eh, déjenos en los comentarios todo lo que haya repercutido. Recuerde que estamos aquí en la tercera temporada. Ha sido un poco accidentada, ha sido un poco difícil, pero estamos aquí después de un par de crisis existenciales y todo eso. Estamos aquí para traerle información, entretenimiento, eh, dudas, cualquier cosa. Es la voz del pueblo. Exacto, y esperando también que este sea otro default, de no se presentaron y ganamos la humanidad por default porque no vinieron a la invasión y sobrevivimos, ah, sí. pues aquí seguimos y seguramente los siguientes videos también estarán muy buenos, estaremos compartiendo por aquí a final de este video, seguramente ya estará apareciendo la playlist, la voz de la galaxia para que usted se suba y vea todos los demás videos que están buenísimos, ¿eh? a mí me gustan todos, hay gente que no le gusta ver su contenido, pero a mí sí me gusta ver mucho los programas yo también los agarro cuando voy a manejar cuando ya estoy, <ríe> sé que voy a manejar así media hora, voz del pueblo o me voy a alguien, voz del pueblo o, me, o luego estoy trabajando así de que tengo que redactar cosas aburridas voz del pueblo, pero a mí sí me encanta porque luego, ¿a ¿dónde lo dije? ¿dónde lo dije? ¿dije algo en la voz del pueblo? sí, aquí está, ah, ya lo vuelvo a jalar Sí, es interesante. Digo, luego hasta me acuerdo de chistes, o incluso hay lugares o momentos que digo, ah, cabrón, ¿a qué hora dije eso? Y ya recuerdo así. Sí, porque lo... no de es momento, como garantía, ¿no? ¿No o sea, acuerdas? exacto, no vamos a darles un producto que nosotros no consumamos, o sea, nosotros... Eh lo hacemos esto porque nos gusta y, y, y el mismo programa lo volvemos a escuchar o lo escuchamos otra vez, o lo escuchamos... ¡Ay, sí, lo dije! ¡Sí, ahí está! ¡Ah, sí, me equivoqué! Y nos sirve a nosotros como ejercicio para decir, en tal programa sí me equivoqué porque dije esto, en tal programa dije esta otra cosa, y es como darle el mismo sustento a los programas. Entonces, para que usted no se sienta de que... ¡Ay, sueltan el contenido y no lo ven! No, sí, volvemos a escuchar nuestros, nuestros podcasts, nuestros videos, porque... Consideramos que si pues, sí lo hacemos con esta pasión para que, que, que se contagie, ¿no? Y que todos los que ven estos programas se inspiren de algún modo, a agarrar un libro, a agarrar un libro de ciencia ficción, ver una película, eh, salir en la mañana y recoger la basura. O sea, todo lo que hemos, todos los mensajes que hemos dado aquí, si ustedes nos lo dejan una dos personas que nos diga, lo vi ahí en la voz del pueblo, ahora estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, créanme que. Ahorita, aunque no, eso nos va a dar un montón de alegría y nos va a dar mucha más cuerda para seguir trayéndole estos programas semana a semana. No manches, Néstor, ya viste qué hora es. ¿Qué tienes atrás de ti? Se ve una mancha. Oh, oh. ¡Rayos! Ya es 23. Llegaron. Primeros Llegaron minutos del tí. 23 de marzo. Y están aquí, están aquí. ¡Ah, rayos! ¡Corre! ¡Corre! Bueno, pues, un gusto conocerlos, amigos. Gracias por sintonizarnos y ahí estamos en contacto en todas las redes sociales. No se olvide seguirnos en las plataformas de audio también. Spotify ya está también por Spotify Podcasters. Ahí está la plataforma especial. Le cambiaron el nombre de Anchor FM FM. A Spotify Podcasters, seguramente ya se le actualizó la aplicación, ahí estamos también, recién subimos algunos eh, audios de la temporada 3 para que no se los pierda y también los ponga en el radio cuando vaya a hacer sus actividades y se entretenga, algunos chistecillos por ahí siempre se asoman y con mucho gusto también compartimos información valiosa desde nuestro punto de vista, entretenida. Y que en muchas ocasiones es de gran interés. Gracias ahí el tema, muchas gracias amigos, gracias humanidad, gracias al tiempo y el espacio, al gran creador, y a todos los seres alienígenas que nos visiten y viven aquí y no quisieron hacer algún tipo de intervención, pues gracias también, porque no. Ahí quedó el tema, ministro, muchas también, gracias. También su voz <ríe> es nuestra voz galáctica y universal exactamente, mándenos ahí una señal, hasta aquí el tema, y hasta la próxima, nos vemos.